Bicatlim me lavo en mi chisla, un hijo angalakis y calaki un gorral, campana borregos, yeh calakis un centaquito. Pero hijo angalakis y calaki ya un gorral, yeh atlaspisqui y caun borregos, sen laga kitlapuile trapa huila un tacuilot para mcalakis un lapisqui, un borregos un hijo yashkawan, que tenga que a quinto caiotia para quiminoza, ni man ni manguema y cuaquio que aquíxti, no chime y borregos, ni ni ni niña capa, ni maón borregos, ni pamba que tenga que hitla Pero llejuan schismati, schiquitla paullilla, llejuan la laxa o llejuan Jesús o quimisli jin ejemplo, pero yehuan mecho casi camat que tlino que Jesús o céspa o Y que no van ni los chiva y calakiy a un corral, campa calakis homborregitos. No tiene llevan gasto o alhaca, pero homborrego es lo No van ni a un corral, y es vano te chico no Ni ma yo es ni Manquisas, y pa un corral ni man genestis lengüicoas. O ni lo alhac san barat talstekie, te mixtea ni man pero no ni guajla para espilla ni milis ni marcelica no chitlen guajle. No hay ni guajle tlapisqui. Un guajle tlapisqui pampa y borregos. Pero un lleguante quitisan pampa quitlas la huilla un lobo que un borregos ni mancholotewa. Pampa y es ni man borregos si ya escava. más un lobo que más un borregos ni manquin ya y vayan la calcolo de la pámpa de la pámpa de la pámpa de la pámpa de la pámpa ni piski. pámpa de la pámpa de la pámpa de la pámpa chismati la pámpa de la pámpa de la pámpa de la pámpa no la pámpa de la pámpa de la No de la ni y es que no la que no la ni no la que no es no es la que no es la que no la que no es la es la que no es la no es que no es la que no la que no que no la que no y con te no te para ni chivas. no en ni